hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre flutter en el capítulo de hoy vamos a ver cómo implementar una pantalla de login utilizando el block pattern y el plugin de flutter blog en un episodio pasado ya estuvimos viendo qué es el block pattern y cómo lo podemos utilizar qué componentes tiene cuáles son sus características si no vieron les dejo acá arriba el link para ir a verlo antes de seguir con este video por lo que en este video vamos a hacer algo un poco más avanzado como no tiene sentido implementar el Block Pattern siempre desde cero, siempre es conveniente apoyarse en alguna librería nosotros lo vamos a hacer utilizando esta librería llamada FlutterBlock que es una de las más completas y avanzadas de las que pude encontrar y la idea va a ser crear una pantalla de login donde tengamos que ingresar un email, una contraseña y eso pueda validarse mediante una API, mediante un backend, mediante Firebase, mediante lo que queramos. Lo vamos a tratar de hacer de la forma más genérica posible y después vamos a ver contra qué servicio podemos autenticar nuestro email y password. Cuando uno utiliza este tipo de librerías que implementan un patrón, los patrones en general tienen un poco de boilerplate, es código que tenemos que escribir para inicializarla por lo tanto a veces las librerías pueden generar un, una barrera de entrada como programadores sin embargo lo bueno que tiene FlutterBlock a diferencia de otras es que tiene un generador de código que es un plugin para el editor que nos permite generar todo ese boilerplate, todo ese código de inicialización del block de manera muy simple y con un solo comando este plugin está tanto para android studio como para visual studio code así que dependiendo de qué editor usen les conviene instalar esta extensión y les voy a dejar los links en la descripción para empezar a desarrollar esta aplicación vamos a arrancar con una aplicación estándar de esas que incrementa el contador cuando presionamos el botón y vamos a borrarle todo lo que no necesitamos para crear nuestra aplicación de login desde cero. Y vamos a borrar todos los comentarios ya que no los necesitamos para esta aplicación. Nuestra aplicación va a ser muy sencilla. Vamos a empezar con un scaffold. Dentro de este scaffold vamos a tener una app bar que nos va a permitir poner el título de nuestra aplicación y vamos a tener un body que va a estar formado por un formulario y el formulario va a contener una columna que va a tener varios hijos. Vamos a tener como primer hijo un text form field que va a tener una decoration que va a definir Que el texto va a ser email. Luego vamos a tener otro text form field cuyo decoration va a ser un input decoration que diga que es el password. Y por último vamos a tener un raise button. Y vamos a decir que tiene el texto login. Ejecutamos esta aplicación y ahí vemos como nuestro formulario aparece. Podemos ingresar nuestro email y nuestro password. Obviamente nuestro password no debería aparecer visible. Es por eso que en el fin podemos decirle que el texto aparezca ofuscado de esa manera me aparecen los puntitos y ahora a medida que el tipeo queda oculto el botón de login está deshabilitado eso es porque no tiene la función onPress se la podemos setear vacía ahí podemos cliquear el botón y nos quedaría un detalle que es agregar un poco de padding para que no esté todo tan pegado a los bordes. Ahora sí, tenemos algo un poco más decente. No vamos a entrar mucho más en detalle en la parte visual, porque eso ya va a depender de sus aplicaciones, de cómo le quieran dar el estilo. Acá lo que nos queremos entrar un poco más es en la lógica de cómo implementar el blog y cómo integrarlo a nuestra vista. Lo siguiente que tenemos que hacer es importar las librerías que queremos utilizar. Por eso vamos a ir a nuestro pubspec.yaml y vamos a decir en la parte de dependencias que queremos instalar FlutterBlock. Vamos a instalar la versión 2.0.0 que es la versión actual estable de esta librería. Y además vamos a agregar otra que se llama Equatable. Y vamos a dejarlo que elija la última versión. Y ahora vamos a ver bien para qué la vamos a usar. Vamos a darle al package get Ahí ya la tenemos instalada. Por lo tanto vamos a proceder a crear nuestros blogs. Si venimos a la documentación oficial, cuando vemos la parte de cómo se crean los blogs, que está un poquito más acá abajo, acá en la parte de usage, vemos que nosotros tenemos que definir una clase que extiende de la clase blog. Esa clase blog nos obliga a hacer redefinir ciertos métodos. Esos métodos tienen que definir cuáles son los eventos. Y esos eventos después se traducen, se mapean a un estado. Por lo tanto, tenemos que escribir un montón de código para poder hacer funcionar esto. Como les dije, vamos a utilizar un plugin, en mi caso el de IntelliJ, que ya lo tengo instalado. Que nos va a acelerar mucho el proceso para escribir todas estas cosas que necesitamos. Para usar el plugin, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. En este caso, vamos a decirle que se llama... Login blog, podríamos tener una carpeta que llame blogs y adentro todos los blogs que tengamos. Yo como voy a tener uno solo, no necesito más que una carpeta. Y teniendo seleccionada esa carpeta, vamos a ejecutar un comando que se llama create blog. Puede ser este este block, new blog, que lo podemos acceder sino como file new blog generator, por ejemplo. Yo puedo hacer botón derecho new blog generator new block para crearlo dentro de esa carpeta le voy a decir que se va a llamar login block y le voy a decir que use la, la librería Equatable porque es la opción recomendada le damos ok y ahora vemos que ahora dentro de esta carpeta se me generaron cuatro archivos el primer archivo simplemente un import o en este caso un export de todos los otros cuatro. De, es un export de los otros archivos. Básicamente es, lo hace la librería para que cuando tengamos que importar este blog para usarlo en nuestra vista. Hagamos un solo import en lugar de hacer tres. Eso significa que yo acá arriba ahora para utilizarlo simplemente voy a decirle que quiero importar el login blog barra blog.dart. Y a partir de ahí ya tengo todo lo necesario para usar el blog en, en este widget. Luego el segundo archivo que nos genera el, es el que se llama el guión bajo blog, Que es básicamente el que tiene toda la... es el que hace toda la lógica. En este caso me quedo como login blog blog, Que no me termina de gustar del todo. Eso lo podemos renombrar después. Y esto como decía la documentación extiende de la clase block. Y básicamente lo que va a recibir son login block events y los va a convertir en un login block state. Esto es lo que va a entrar y esto es lo que va a salir. Si recuerdan el, en el patrón block, un block es un transformador de un evento en un estado a mostrar la vista. Por defecto, vamos a decir que nuestra vista va a arrancar en el initial login block state y luego tenemos un método que tenemos que agregar la lógica que es la que mapea los eventos a los estados. Esto vamos a dejarlo para lo último, ya que primero tenemos que definir qué estados y qué eventos tenemos en esta vista. Vamos a empezar con los eventos. Los eventos son simplemente clases. En este caso extendemos de la clase Equatable, que es, es una librería que nos permite ver si dos instancias son iguales por el valor de sus atributos en Dart, la igualdad solamente se hace a nivel de instancia, entonces si tenemos una instancia de persona que tiene un nombre que es Pedro y tenemos otra instancia de persona que también es Pedro y le preguntamos si son iguales Dar nos va a decir que no son iguales porque lo que compara es la referencia de memoria Si nosotros quisiéramos decir que dos instancias de personas son las mismas y se llaman igual deberíamos sobreescribir el método equals para comparar los atributos cuando tenemos muchos atributos, hacer eso se vuelve tedioso, por eso Equatable nos permite definir qué atributos de nuestra clase queremos comparar para hacerlo más simple. Para empezar vamos a definir cuáles son los posibles eventos que pueden emitir desde la, desde la vista hacia el blog. Vamos a saltearnos por ahora la parte de validación de datos, por lo tanto lo único que podemos hacer como eventos es presionar el botón Login, para tratar de ingresar por lo tanto vamos a tener un solo evento que lo vamos a llamar login doLoginEvent y este vamos a extender de nuestro login event. como estamos utilizando la clase de Equatable y nosotros no vamos a ser abstracto nos obliga a implementar este getter que ahora vamos a ver qué valores tiene que devolver. Cuando hace, apretamos el botón login, este evento va a llevar dos parámetros, el email y el password, por lo tanto los tenemos que agregar como atributos de esta clase. Y obviamente, como todo atributo, lo vamos a tener que agregar en un constructor para poder inicializarlos lo que vamos a decirle acá es que compare email y password si llegamos a tener que comparar si dos instancias de este evento son la misma. de esta manera la clase de Equitable si queremos ver el código el operador igual igual está chequeando si las propiedades del otro elemento y las mías son iguales así de simple con este evento ya podemos empezar a trabajar diciendo que cuando aprieto el botón se manda ese evento, por lo tanto lo que necesitamos ahora es saber cuáles son los posibles estados que se pueden responder a partir de un evento de login. Nuevamente en el archivo de login state tenemos un login state abstracto que es la clase base para todos los states de este blog, tenemos un initial Login block state, que no tiene ningún dato, que no hace nada. Nos sirve para identificar que tenemos que hacer el render de la pantalla inicial. Y vamos a definir el primer evento que nos puede servir. El primer evento es que cuando yo aprieto el botón de Login, el, quiero reemplazar el botón por un spinner, diciéndole a la interfaz de que estoy haciendo una acción de Login. Vamos a llamar a este evento login in block state y vamos a extender del login block state este login in no va a tener ningún atributo específico es simplemente para poder decirle a la interfaz que estamos ejecutando la operación de login y que la interfaz se pueda actualizar en consecuencia de ese evento lo siguiente que puede pasar Es que yo me pueda loguear sin ningún problema. De decir que el usuario y password sean correctos Y vamos a decir que esto nos va a entregar, por ejemplo, un token. Que es el token de autenticación de, este, de esta operación. En general cuando uno se loguea uno recibe un token. Y ese token después lo usa para demostrarle al servidor quién soy yo. Con qué usuario me logueé. Y vamos a decirle que las propiedades para comparar es el token y por último lo que puede pasar también es que haya un error y por lo tanto tenemos que avisarle al usuario que no nos pudimos loguear mediante un mensaje Y ahora sí, esos son todos los posibles estados que tendríamos que manejar en esta simple aplicación. ¿Sí? Son cuatro. Es en cómo estoy en el, en el estado inicial, estoy haciendo un loading, me pude loguear bien o tuve un error cuando me quise loguear. Ya definido los estados, ya definimos los eventos y ahora nos queda ver este método especial y cómo trabajar dentro de él. Este método es particular de la librería FlutterBlock, y como vimos en el capítulo sobre, sobre el Block Pattern, el Block Pattern se trabaja vía Streams. Los Streams son una estructura especial dentro de Flutter que nos permiten, de un lado, insertar valores y de que del otro lado los puedan leer. Toda esa inicialización de los Streams la hace la librería de FlutterBlock en esta clase Block. Y nos deja a nosotros la responsabilidad de que cuando algo llega en el stream de eventos, nosotros podamos insertar algo en el stream de estados. ¿Cómo hace eso? Utilizando una característica del lenguaje que se llama generators. Los generators son funciones que tienen este async asterisco. Vean que hay un asterisco comparado a cualquier async que veníamos viendo antes, que tienen por objetivo generar valores que son luego insertados en un stream que es el stream que va a recibir el valor generado los generators existen en muchos lenguajes de programación dependiendo de qué lenguaje vengan puede ser un concepto novedoso pero créanme que esto funciona y si no entienden de todo bien el concepto les recomiendo leer la documentación de generators de la página de Dart y si no créanme que la forma en que vamos a programar es la correcta lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de evento estamos recibiendo y para eso vamos directamente a preguntarle al event si es de el tipo que nosotros estamos esperando. En este caso el único que tenemos es el Do login event, entonces le preguntamos al evento si es de ese tipo de clase. Si es, sabemos que alguien apretó el botón y ese evento llegó a nosotros. Y tenemos que empezar a actuar en consecuencia ni bien apretamos el botón lo que nosotros vamos a querer hacer es avisarle a la interfaz de que estamos en el, en el estado loading porque vamos a empezar a hacer esa operación y para eso tenemos que generar un valor para generar un valor se utiliza la palabra reservada yield que se puede equiparar a un retón si quieren verlo pero en realidad es una mezcla de un return con una wait, es algo medio raro, por eso les digo, si no están acostumbrados a este tipo de construcciones, les puede sonar un poco raro, pero el yield básicamente lo que hace es emitir el valor que nosotros le pasamos, así como el return retorna, el yield inserta en el stream el valor generado, y queremos decirle que vamos a insertar, me estaría faltando importar nuestros estados, queremos el login le pusimos eh, este login in hacemos un yield del login in block state esto lo que va a hacer es esta clase va a ser una especie de return ¿sí? así entre muchas comillas y ese return lo va a agarrar el stream al cual esté atado este valor de retorno de esta función y ese stream va a actuar en consecuencia es decir que si la interfaz está escuchando Cambios en algún stream, este yield va a hacer que cambie la interfaz y luego la ejecución va a seguir a continuación del yield. ¿sí? Es muy parecido, por eso les decía que es muy parecido a la wait, porque el yield se va a emitir, se va a ejecutar otra cosa en algún otro lado y luego la ejecución va a seguir a continuación de esta línea. Una vez que emitimos el evento de login, lo que queremos hacer es hacer el login. Ahora vamos a ver qué hacer y después tenemos dos opciones o emitimos un error o decimos que está todo bien. Vamos a suponer que falla directo y vamos a decirle al usuario que no se pudo loguear. Para simular el login vamos a hacer una wait y vamos a usar future.deLayer por 3 segundos vamos a simular la operación de pegarle al backend con un delay de 3 segundos entonces lo que queremos hacer acá es que aparezca la barrita de loading que esa barrita se esté por 3 segundos y que luego nos aparezca de que no se pudo loguear y de que hubo un error vamos a empezar con esta con este flujo vamos a ver cómo trabajar ahora la interfaz con este blog y después vamos a venir a trabajar la parte del login real si vamos a nuestro método main lo primero que necesitaríamos es decir cómo obtengo este login blog blog que me quedo con un nombre horrible se van a disculpar me olvidé que no voy a crear la palabra blog cuando hacemos el el new blog generator new blog no hay que ponerle la palabra blog para que quede más lindo y una opción sería por ejemplo crear directamente nuestra clase blog acá y eso debería funcionar sin ningún problema no es la forma más linda de andar inyectando valores en nuestras vistas por lo tanto lo más recomendado es por ejemplo usar una gema tipo provider afortunadamente flutter incorpora provider como una dependencia y ya nos da un block provider que podemos utilizar por ejemplo acá antes de llamar a mi widget que yo sé que va a utilizar el blog yo podría envolverlo en un blog provider que recibe un builder tiene un context que no voy a utilizar y le voy a decir que haga un retorno de un login blog blog. de esa forma yo ya tengo inyectado a partir de my homepage y los widgets que siguen una forma de obtener mi blog de manera limpia y sin tener que tener variables globales ni tener que definir atributos raros para mi blog lo que necesitamos ahora es una forma de acceder a este login blog de manera que además cada vez que se genera un nuevo estado yo poder actualizar la vista en consecuencia, así como tenemos un FutureBuilder, así como tenemos un Stream Builder, esta librería nos utiliza el mismo pattern y nos da un BlockBuilder, lo que podemos hacer como nuestro Block modifica solamente la, nuestro formulario, no modifica nuestro padding, nuestro scaffold, podemos envolver a nuestro formulario en un widget de Block Builder. Este block, builder, este block builder necesita saber cuál es el tipo de eventos que se manejan y cuáles son los, pos los tipos de estado que se van a recibir a su vez tiene un builder que es una función que la que es la encargada de generar los widgets que queremos generar. Vamos a tener que emprolijar un poquito acá para que esto compile. Perdón. Acá es cuál es el blog que queremos leer. Y después tenemos cuál es el login y cuáles son los states que vamos a recibir. Ahora sí, es el nombre de la clase que hace el mapeo y cuál es el estado que nos va a entregar. Este Builder es una función que recibe un context y un estado. Es decir, que acá vamos a tener un context y un state. Y ahora sí, vamos a acomodar un poco quién es quién. nuestro formulario, abre columna, abre children, falta cerrar el padding y me falta cerrar el scaffold. Bien, costó un poquito acomodar eso, pero ahora quedó. Recapitulando, ahora tenemos un block builder que funciona de manera similar a todos los builders como el stream builder o el future builder, es decir que cada vez que esta clase Emita algún cambio, este builder se va a volver a ejecutar y vamos a recibir un nuevo context y vamos a recibir el nuevo state. Este state, ¿qué valor va a tomar? Va a tomar todos los valores que sean emitidos por estos yield dentro de este generator. Es decir, que si ni bien yo apriete el botón, lo que va a pasar es que se va a llamar este yield con el login block state. Eso va a llamar a este builder y este state va a ser del tipo login block state. Con eso lo que podemos hacer es preguntar, por ejemplo, que si el state es un login block state, en lugar de tener el raise button, queremos un circular progress indicator y en caso contrario queremos el raise BUTTON acá nos tiene un warning porque por defecto no, por defecto Flutter no me generó la aplicación con soporte para DART 2.3 o superior que es el que tiene estos IF dentro de, los, de las construcciones si no saben de qué estoy hablando les dejo el video de las nuevas construcciones para Y en DART que hicimos en el pasado por lo tanto le vamos a decir que me actualice el SDK y le vamos a dar Packages Get. Con eso el error debería desaparecer porque ahora mi proyecto le dice, dice que va a usar Dart 2.3 como mínimo. Podemos reiniciar la aplicación. Todo sigue normal y podemos presionar el botón y no hay ningún error. Lo que tenemos que hacer ahora para empezar a probar esto es enviar nuestro primer evento. Vamos a cambiar esta función inline por una función que llame doLogin y vamos a crear un método doLogin en nuestra clase que se encargue de hacer la parte del login. Para eso, para eso vamos a utilizar la clase blogProvider, vamos a decirle que queremos un login block block sacado de nuestro context. Con eso, lo que estamos haciendo es obtener la instancia de nuestro login block block que es esta que se generó acá arriba en nuestro block provider. Y a esa instancia, nosotros lo que queremos hacer es agregarle un evento de do login event. Y vamos a decirle que le vamos a pasar un email y un password. Sí, ahora vamos a pasarlas. Lo vamos a pasar así, codiado Después lo vamos a leer desde el input para pasar los valores que tipiamos. Ahora sí, reiniciamos. Y lo que estaríamos esperando es que cuando yo aprieto el botón de login, este do login event se va a agregar como un evento en mi blog. Eso va a llamar a este map event to state. Como el event es de tipo do login event, va a ser un emit del login in block state. Lo que va a hacer es venir acá y redibujar este builder. Y como el state nuevo es un login, login in block state, el botón se va a ocultar y va a aparecer un progress indicator. Luego van a pasar 3 segundos se va a hacer un yield de este error y se va a volver a llamar a este Builder ahora el state no es login in block state, es, por lo tanto se va a volver a mostrar el raise button como con el error block state no estamos haciendo nada no vamos a ver nada visual que nos indique que hubo un error pero vamos a ver aparecer y desaparecer el botón de login y con eso va a ser suficiente para empezar vamos a ver si sale a la primera, así que crucen los dedos 3 segundos y pasó todo lo que dijimos que iba a pasar. Obviamente esto no quedó muy lindo. Vamos a darle un padding de 16. Vamos a reiniciar la aplicación. Y otra vez. Un segundo, dos segundos, tres segundos y vuelve el botón de login. Por lo tanto tenemos nuestra lógica de blog funcionando a partir de un evento y con diferentes estados que son generados por este Generator obviamente así como está no nos sirve del todo por lo tanto vamos a tratar de agregar una lógica real para hacer login y logout y que nos sirva para diferentes backends vamos a empezar definiendo una nueva clase que se llame LoginLogic Vamos a decir que esta login logic es abstracta y vamos a decir que esta login logic va a definir un método que se llame login que tome un email y un password y retorne un future y otra que se llame logout. y no recibe ningún parámetro, la idea es que nuestro blog ahora utilice esta clase, esta clase de login logic para implementar el login de manera que después podamos hacer diferentes implementaciones de esta clase y nuestro blog quedaría siempre igual, vamos a volver a nuestro login blog, vamos a decirle que esto va a tener un logic, por lo tanto vamos a importar la librería y vamos a decir que es final y por lo tanto vamos a tener que pasarla por el constructor vamos a pasarla entre llaves para que sea con un parámetro con un nombre y vamos a decirle que es required para que no nos olvidemos de pasársela ahora lo que vamos a hacer es decir que en lugar de hacer este await este en lugar de hacer este delay lo que vamos a decir es, vamos a hacer un try para intentar de hacer un login. Vamos a hacer logic.login y esto recibe un email y un password y eso lo podemos sacar de nuestro event. Vean que acá event es de tipo login block event, que si se fijan login block event no tiene email y password. Pero Dart, como usé el operador is, asume que una vez que, eso, que ese operador pudo validar que esto se cumple, todo lo que está en el bloque siguiente, cada vez que quiero acceder al event, me lo accede como si fuera un do login doLoginEvent. ¿Sí? Eso se llama SmartCast y es, lo hacen muchos lenguajes hoy en día. Y es muy cómodo para no tener que definir una variable temporal. Vamos a decir que esto me devuelve un token y este login es de volume future, por lo tanto en realidad voy a hacer una wait, y vamos a asumir que acá puede salir algo mal, que alguien puede emitir una excepción, esta excepción la vamos a definir como parte de nuestra lógica, de manera que este método login si falla va a emitir una excepción, y si eso sucede vamos a decirle que no se pudo loguear, sin embargo, si pudimos obtener un token, vamos a decir que lo que queremos hacer es un chill de nuestro estado que se llama LoggedInBlockState. Y este recibe el token con el cual fuimos autenticados en el servicio remoto. Vamos a borrar estas cosas. Y si ahora queremos reiniciar la aplicación, obviamente no nos va a dejar. Porque tenemos un error ya que el parámetro logic dentro de login block es requerido. Vamos a crear nuestra primera lógica que va a ser la más simple de todas y vamos a decirle que se llama simple login logic y que deriva del login logic perdón, acá dice logic logic, esto debería ser login logic, ahora tiene un poco más de sentido. Tenemos que implementar los dos métodos que nos dicen y acá lo que vamos a empezar haciendo es primero decirle que este método es async, vamos a hacer que esto tarde un poquito, vamos a definirle un future.delay como veníamos haciendo ahora como veníamos haciendo antes pero un poquito más corto de dos segundos nada más y después vamos a preguntar si el email es demo arroba demo.com o de redes vamos a decir si el email no es demo o oh, el password no es 123456 vamos a decir que no nos pudimos loggear porque hubo un error es decir, el usuario, el email, el, el email o el password son inválidos en caso contrario vamos a asumir que nos pudimos loguear y vamos a volver un token el token es un string que no nos viene a importar mucho ahora el logout no nos interesa ahora pero lo podríamos definir como un string vacío y también tenemos que decir que esto es de tipo asincrónico ahora sí podemos venir a nuestro login blog y decirle que use como logic la simple login logic reiniciamos la aplicación presionemos el botón dos segundos y aparece de vuelta el botón. Obviamente porque algo salió mal. Nos estaría faltando una forma de decir que algo salió mal. Para eso podríamos venir y decir que si el state es error block state. Perdón. Is. Vamos a decirle que haga un show error. y vamos a decir state.message vamos a crear el método showR y vamos a probar si anda un scaffold of context show snackbar y esto recibe un snackbar y snackbar tiene Content que va a ser un message. Vamos a probar ahí, apretamos el botón, eh, luego de dos segundos falla. Y nos falla porque nos falla porque es, no puedo usar el, el snack bar. Siempre tiene algunos problemas con el context que queremos utilizar, no, no me sirve. Vamos a hacer algo más simple. Vamos a hacer show alert vamos a hacer un show dialog sobre context y este recibe un builder y este builder vamos a decirle que retorne nuestro texto quiero dejarlo lo más simple posible esto vamos a reiniciar a ver si con show dialog tenemos mejor suerte no tampoco bien lo, lo que nos está faltando acá es que cuando estamos en este builder, como estamos construyendo, no podemos empezar a generar nuevo. Eso es lo que nos está explicando en todo este método, básicamente. Porque estamos como en el medio de, de la construcción de la pantalla y no podemos empezar a agregar cosas. Es por eso que lo que tenemos que usar, que nos provee la misma librería, es otro widget que se llama BlockListener. BlockListener recibe los mismos parámetros que el Block Builder la única diferencia es que en lugar de tener un Builder tiene un Listener cuál es la diferencia entre un Listener y un Builder es que el Builder construye y el Listener solamente escucha y cuando se llame el Listener va a ser en un momento de la creación donde no moleste. Por lo tanto, ahí sí podríamos hacer este tipo de comparaciones para mostrar, por ejemplo, un error. Este listener se va a ejecutar después del Builder. Por lo tanto, primero se va a redujar la pantalla para mostrar el, bot el botón de nuevo y luego se va a ejecutar este listener para poder mostrar en el, el error fuera del ciclo de creación de la pantalla. Si sí, tenemos razón apretemos el botón ahí me apareció el diálogo totalmente horrible obviamente porque no es lo que yo quería yo quiero Scaffold of Contest.snackbar y acá quiero mi Snackbar y acá quiero mostrar el texto en el Snackbar vamos a reiniciar vuelvo a apretar login y ahora sí me aparece snackbar como debería y no me tira ningún error así que ya tenemos solucionado un problema recuerden cuando quiero construir cuando quiero construir de nuevo mi interfaz con el nuevo estado de usar un builder pero cuando quiero hacer cosas como mostrar un error o hacer algo que no sea una reconstrucción total de nuestra interfaz debería usar el blog listener. Por ejemplo, si quiero iniciar una animación, seguramente la tengo que hacer adentro de un blog listener, porque no puedo iniciar animaciones en el build. Para ir cerrando un poco el ejemplo, lo que nos está faltando es leer los valores ingresados por el usuario. Para eso tengo que definir dos atributos acá, que sean del tipo text editing controller. Vamos a uno decirle que es el email controller y el otro es el password controller. Estos controllers nos van a permitir saber cuál fue el texto ingresado por el usuario, por lo tanto se le vamos a asignar uno a cada campo de texto. Y en el caso del password vamos a asignarle el password controller. Cuando cliqueo el botón leo el valor de cada uno de sus controllers. Y ahora sí password controller .text. De esa manera cualquier cosa que tipiemos es lo que vamos a mandar al login. Vamos a reiniciar, si mando cualquier cosa, bien, muy importante inicializar las cosas. Vamos a crear un método initState que llame al super y luego decir que el email controller es igual al textEditingController y el password controller tenemos que generarlo también como un text editing controller reiniciamos para que estas instancias se generen y ahora sí cuando le damos login no se pudo loguear si escribo cualquier cosa nuevamente no se pudo loguear pero si yo Pongo los valores correctos, como ser demo.com demo y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y trato de loguearme. Aparece el botón de login, pero no aparece el error. Eso fue porque mi state fue el correcto. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta de eso? Vamos a, vamos a generar otra clase que se llame mainPage. que sea un stateless widget y vamos a hacer un método build que devuelve un scaffold que tenga un body que tenga un center y que tenga un hijo que diga lo logramos y en el listener podríamos preguntar si el state es el logged in state vamos a pedir el navigator context y vamos a hacer un push el push va a ser de una ruta que abra la main page si no están seguros de qué fue lo que hice acá con el navigator y el material page route Pueden chequear el video donde vimos el tema de rutas y animaciones entre rutas para entender un poco cuáles son los argumentos. Reiniciamos la aplicación, ingresamos el mail correcto, vamos a poner la password hasta el 5 erróneamente, le damos login, falla, agregamos el 6, le damos login y lo logramos. Tenemos una aplicación donde podemos loguearnos y desloguearnos sin ningún problema utilizando el block pattern y tenemos encapsulada nuestra lógica en una clase muy simple. porque es importante esto que logramos acá? Porque yo ahora podría, si quisiese, crear un Firebase Out Logic que extienda de mi login logic crear nuevamente mis dos métodos y podría venir a la documentación de firebase donde habla de cómo hacer login con password y si bien me faltaría ver cómo hacer para crear un usuario acá tengo cómo hacer el código para loguearme con un email y password por ejemplo con un simple método y también tengo un sign out Sí, este no es el código exacto de Dart, pero no importa, el objeto de Dart se llama parecido. Entonces yo podría venir y en mi método acá, hacer una wait de algo que se parezca a esto. Si yo tengo un backend propio, yo podría venir acá y decir que tengo mi backend, Logic, y acá por ejemplo utilizar http.get o http.post y hacer una petición contra un backend mío propio de manera muy simple luego en mi aplicación lo único que tendría que hacer es venir acá al principio donde elegimos cuál es el logic y por ejemplo decirle que voy a usar la lógica de firebase a partir de ahí toda mi aplicación va a estar integrada con firebase Si utilizo mi backend propio, puede utilizar mi backend propio. Por lo tanto, podemos utilizar esta misma lógica en todas las aplicaciones que use, creemos a futuro y lo único que tenemos que cambiar es en qué backend vamos a trabajar. Implementar otro backend se los dejo a ustedes como tarea. Sería implementar estos dos métodos en base a la documentación del servicio que quieran utilizar como backend. Por último, Acá un pequeño truquito, cuando tenemos muchos eventos, supongamos que tenemos otro evento que es, no sé, queremos validar si el email es válido antes de llegar al login. Por ejemplo podríamos tener acá otro if event is otra clase y acá podríamos tener if event is otra clase, ¿sí? Vamos a tener muchos y cada uno de esos puede tener un montón de pasos de cómo se hace el evento, por lo tanto este método map map event to state puede crecer mucho y puede ser que se convierta en un método que sea poco legible. Como dije en el video pasado cuando hablamos de blog, eso no debería pasar en principio ya que un blog debería solamente manejar los eventos y los estados de una vista y una vista no debería tener tantos eventos y tantos estados como para que se vuelva muy complejo pero puede llegar a pasar y lo que nos interesaría es poder mover por ejemplo toda esta funcionalidad a otra función por ejemplo que se, que se llame login, para tener encapsulada toda la parte de login en un método separado obviamente para poder generar valores tengo que ser un método async asterisco y necesito retornar un stream y pasar el evento al cual voy a estar respondiendo con eso el login funcionaría y ahora me estaría faltando llamar al login desde mi función el problema que tiene esto si yo lo hago así y lo quiero ejecutar nada pasa porque porque el evento que se está generando en este do login este generator se genera acá pero no se está utilizando no se está pasando a este stream por lo tanto yo quise yo tendría que hacer algo como yield del valor generado por este pero eso no compila por lo tanto existe un yield asterisco cuyo significado es delegar la, gen la generación de ítems en esta función. Entonces esta función es un generator, va a generar un valor que lo va a retornar y ese valor retornado o generado lo va a atrapar este gil asterisco y lo va a agregar en este stream. Esto sí, si ahora yo lo reinicio y aprieto el login, va directamente al lo logramos sin ningún problema no debería ir a lo logramos tenemos un problema de autenticación pero vieron que el evento se ejecutó sin ningún problema mi lógica no está, ah, mi lógica está viendo lo que está mal es que acá yo dejé el mi backend en lugar del simple logic me había asustado pensé que mi, mi lógica estaba mal ahora sí si me quiero loggear no se pudo loggear y falla así que gente eso va a ser todo por el capítulo de hoy les dejo la inquietud de generar un nuevo backend a partir de este código dejo el link en la descripción al repositorio de github para que se lo puedan bajar y directamente empezar a jugar agregando una nueva logic también les dejo como tarea que traten de agregar un nuevo evento por ejemplo para validar el email y que si el email es inválido el botón no esté activo para eso hay varias formas de hacerlo una es en el email controller agregar un listener y cuando el texto va cambiando, emite, agregar un evento al blog y ese evento mapearlo a un estado, que sea por ejemplo email inválido. Y acá poder chequear que si el state es inválido, asignar null al onPress. Y si es, el email es válido, asignar el onLogin. Lo que hace cuando yo pongo un null en el onPress... El botón se desactiva por lo tanto con eso podríamos hacer una desactivar el botón si el email es inválido y algo parecido podrían hacer con el password y de esa manera poder validar el email y password antes de que se ejecute el login eso se los dejo como tarea no debería ser muy difícil y estoy seguro que lo van a poder sacar Eso es todo por hoy no se olviden de darle like suscribirse si no lo hicieron todavía y dejar cualquier duda en los comentarios para poder resolverlas y seguir aprendiendo entre todos. Sin nada más que agregar, me despido hasta la semana que viene.